Te saludo nuevamente desde Crescante. Estamos ya aquí culminando prácticamente el periodo laboral eh, en la institución que será eh, el día jueves o viernes. Ya estaremos estar, culminando. Y eh, la verdad es que quería yo generar un, un contenido que te espero sea de utilidad ahorita que estás analizando ya lo que es el cierre de tu periodo escolar, ya seas estudiante de licenciatura, preparatoria, secundaria, etcétera, Y la verdad es que quiero compartirte algo que me encontré por ahí en las redes de publicación de la comunidad del TEC de Monterrey, que lo hizo en favor una compañera que se llama Rosa Elvia Díaz Méndez, y habló de un estudio cualitativo que indagó, eh, cuáles son las percepciones de los estudiantes de alto rendimiento, sobre cuáles son esos factores que influyen en su rendimiento académico. Esto se llevó a cabo en un grupo de discusión de 19 estudiantes de medicina, los cuales son los mejores promedios o el mejor rendimiento. Y se les animó a compartir sus estrategias. Y se analizaron después de la discusión que hay estilos de aprendizaje. Y dentro del estilo de aprendizaje, ellos mencionaron que el repaso inmediato después de la clase es valioso una vez que terminas la clase agarras el libro la clase los apuntes y repasas la clase el, la priorización de las necesidades de aprendizaje es decir detectan aquellas asignaturas que son más complicadas que requieren más tiempo y son a las que se enfocan un poco más aprendizaje profundo las preguntas difíciles de los exámenes no se resuelven con un aprendizaje superficial o la memorización entonces buscan más fuentes y tratan de profundizar en los temas. El otro es aprendizaje en grupos pequeños. El estudio en grupos favorece la retención y la comprensión de los temas. Eh, la utilización de mapas mentales. Trabajar con mapas mentales nos abre esa posibilidad de entender, comprender y fijar mejor el conocimiento. Aprendizaje a partir de los errores. Si conocemos nuestros errores, los corregimos. Entonces, detecta tus errores, en qué estás haciendo esos errores y trata de solucionar y ver cómo puedes cambiar esos errores. La otra parte importante es, ellos mencionan que es el aprendizaje con pacientes. No todos los libros nos dan toda esta práctica, ¿no? Entonces, igual que los estudiantes de ingeniería, la práctica hace reafirmar nuestros procesos y nuestros conocimientos. Eh, viene el manejo de recursos. ¿Cuál es el recurso finito que tenemos? El tiempo. Nuestra gestión del tiempo tiene que priorizar y detectar cuáles son los puntos relevantes para el desarrollo de, este, eh, de mi organización del tiempo. Un apoyo familiar es importante. También debe de haber una motivación intrínseca, es decir, el entusiasmo necesario para que cada alumno se motive a sí mismo. La motivación no está fuera. La motivación está dentro. Yo elegí estudiar esto. Yo elegí poner toda la actitud para poder generar ese conocimiento que requiero. Hay eh, también motivaciones extrínsecas. Los exámenes, las buenas notas, siempre me van a estar motivando. Inclusive el compararme con algunos otros compañeros sobresalientes me van a ayudar a generar esa competencia sana, de alguna manera. Entonces, y la otra parte es gestión de problemas no académicos, dormir, dormir bien, trata de dormir tus ocho, siete horas diarias, hacer ejercicio, meditar y eh, también limitar todo lo que son, este, si eres foráneo, visitas frecuentes a casa, ¿no?, porque esto normalmente nos suele dar nostalgia o tristeza. Entonces, de alguna manera ir period, eh, marcando periodicidad en nuestras visitas a nuestro domicilio, a nuestro hogar, si somos foráneos. Y si somos eh, este, de casa o locales, simplemente moderar nuestras salidas, nuestros tiempos con nuestros amigos, que sean tiempos de calidad y tiempos eh, lo suficientemente eh, acotados o bien administrados, no darle prioridad primero a los amigos o a las relaciones y luego al estudio. Hay que marcar prioridades y creo que este es otro punto muy relevante. Si gustas, eh, te puedo dejar ahí la liga de eh, del estudio para que la puedas leer completamente. Si te gustó el contenido este, de, este, de esta cápsula, dale like, compártelo y nos vemos en la próxima.